...de diciembre del 2010... Eh, ...la causa en la que se persigue a los eh, luchadores populares eh, que participaron... política general que se viene despegando al rato del país de las consecuencias que tiene el reclamo de cualquier derecho básico este, que los ciudadanos pongan en marcha digo por un lado la impunidad a partir de los asesinatos y por una represión que fue absolutamente manifiesta bien vista por todos eh, a partir de los videos en los que Esa es legendaría pensada sobre los cartuchos encontrados en el lugar que demuestra que todos los cartuchos disparados fueron por escopetas calibradas, eso también destruye el argumento de. y para continuar con acusaciones con respecto a los dirigentes sociales a partir de los hechos de transcurridos un año y cinco meses desde las promesas realizadas el problema de la vivienda de cada una de las personas que fue reclamado por un derecho básico no fue solucionado buenos días a todos y a todas eh, bueno yo soy yo no el de una mamá, mamá elutano, que fue mi ya hace dos años y ocho meses que mi hijo fue desaparecido dos meses y medio, después fue encontrado en Chacarita, en el cementerio de Chacarita como ANN y eh, porque hoy por hoy, a dos años y ocho meses, te quiero decir y te quiero contar de que fue mucha la lucha, ¿no? Que, que tuvimos que pasar. Y, y a pesar de tener una causa cerrada. Seguimos reclamando y seguimos pidiendo justicia y se abrió la causa. Del mismo, del mismo año pedimos nosotros, tuvimos que ir a la Corte Suprema porque no nos daba lugar el juez Cuba la reclama. Y eh, cuando él lo da lugar, la Corte Suprema lo da lugar, aparta juez y, y quita el sobrecimiento de, de Santiago Vega y de cinco policías. ¿no? porque llega un video en el mismo año del 2010, eh, que cuando ya estaba todo cerrado, llega un video que demuestra claramente cómo lo torturan a mi hijo, la agonía de mi hijo y cuando cinco policías están alrededor y se gozan y empiezan a decir eh, ya te vas a morir, eh, dejarlo a donde querías ir y muchas cosas más feas, ¿no? que como insultándolo. informados y, y mi hijo que estaba en los últimos suspiros que con su cabecita quería pedía que lo ayuden ¿no? y ahí nadie, nadie lo ayudó eh, hoy por hoy hicieron allanamiento en la morgue judicial a donde nunca se encontró la ropa y hoy se encontró la ropa eh, hicieron allanamiento en el sofá en el departamento policía pero viejo no es que está el lugar, sino que está acá en el sofá, ¿no? se encontró las armas, y las armas que le plantaron a los chicos eh, están en pericia, porque fueron usadas dos otro no he hecho, después de la muerte de los chicos. Eh, la camioneta donde estaba Jonathan, del lado del acompañante, cuando demuestra claramente ¿no? que él estaba... tampoco fue analizado. Todo de lo que te estoy contando y no te estoy diciendo, nada fue analizado. Recién ahora se pidió nombre. decían a mí y yo le agarré y pensaba que la razón le fue quitada con esa droga conmigo, porque él no tiene razón ya, porque cuando uno reconoce a la madre y no reconoce a su familia que lo ama, es porque está enfermo Yo estoy vez me encuentro mi barrio luchando con una situación preciosa y luchando por ese derecho porque yo que me ha pasado y, y te quiero contar y te quiero decir que voy a estar y soy convencida de que juntos vamos a poder mucho. los mi está dentro del barrio cuando todo el mundo vio cómo se estaba creyendo desde el puente hacia la mezzanilla y el que se cayó se, se le disparó cerca de la casa no fue dentro del barrio mismo. o sea que no me puede venir a decir un pues, que mire para el lado del barrio cuando el barrio en ese momento en esa hora que, que ocurrió las cosas nunca no hubo ni un policía herido. para que pueda decir que el vecino, los vecinos se juntaron y dispararon contra los policías los policías estaban disparando sin encontrar alguno dentro del barrio, ese es el dolor más grande que tengo: que los jueces que tienen que dar justicia se pongan a tapar lo que hacen los gobiernos porque esto viene de la pelea de los gobiernos esto empezó desde la pelea de, de Cristina, yo no quiero que el gobierno utilice más a, los, a, a ninguna institución para mandar a asesinar, porque esto fue un asesinato. Y con todo el dolor del mundo, yo tengo a mi madre que no se puede recuperar. El día a día, dice: Estoy recuperando el mundo. Hacer a la tarde, le digo: o sea, Que teníamos que venir para acá, y me, me dice, No sé, porque yo he decidido operando. si hubo alguien que dio la orden, entonces están los responsables que están dentro de los 44 implicados, 43 implicados, tanto de una policía como otra. pero está la responsabilidad del gobierno alemán y el gobierno Cristina, la responsabilidad política de eso. Hay un tema que está muy oscuro y que hay que hablar que lo mataron una hora antes que lo mataran, yo estuve sobre castañada y mis compañeros y conversando con los compañeros. Y ahí, perdonadme, usando una cuestión que es muy global, enfrentar a pobres contra menos pobres, porque el Señor Mar, que se trata, metió por Okay. I hear. Yeah. Llega un acuerdo, el dinerismo y el matrimonio, y queda disculpado dos personas A, a todo lo que haya que hacer eh, para seguir dándole difusión, primero pidiendo justicia por, por las muertes, pidiendo el procesamiento de ustedes dos, eh, que muy valientemente además han, han decidido continuar con esto y no, no tener el atajo que plantea el tema pues, que implica reconocer responsabilidad penal en lo que ustedes hicieron como... Eh, como personas de bien, como, soli como personas solidarias con sus compatriotas, sus compañeros eh, de vida en la cotidianidad, ¿no? Entonces nos parece que eh, desde ya en todo eso nosotros vamos a estar acompañando activamente todas esas personas.